Últimamente hemos eh, hablado de la, del poder de la familiarización y introspeccionando y observando en las semanas previas eh, creo que se puede ver que los hábitos, los patrones se convierten en una presencia fuerte en la vida. Y hay un porqué muy importante que los hábitos tienen tanto poder y el proceso de familiarizarnos con nuevos patrones o conductas nos puede formar tanto. ¿Por qué? porque no tenemos una existencia inherente, no tenemos una manera que tenemos que ser y que somos, no tenemos esta existencia esencial, esta es la vacuidad y la interdependencia. Y por lo tanto donde quiera que estemos podemos llegar a cualquier lugar no es que solo hay un trayectorio que podemos tomar y por lo tanto siempre podemos empezar donde estamos porque no hay una forma, sola forma que podemos tomar esto es parcialmente el porqué podemos renacer en otros reinos a morir, porque la mente que tenemos no tiene que ser una mente humana, tiene la capacidad de tomar muchas formas, pero cuando una y otra vez nos familiarizamos con ciertos hábitos, tienen un poder. Porque no tuvimos algo en nosotros que insiste, no. No puedo formarme así. Como barro muy, muy suave. Formamos, formamos, formamos y formamos. Y en cierto tempo, empe tiempo empezamos a tener ciertos hábitos y patrones. Y nunca es tarde para ir cambiando. El barro no es algo sólido. La mente no es sólida. Nuestra manera de ser no es una sola, es infinita. Esto es la consecuencia muy directa y visible en nuestras vidas de la naturaleza que tenemos. De estar profundamente interdependiente y de carecer de una existencia independiente, que así soy y no importa qué hago, qué me pasa, siempre voy a ser así. y Estaba eh, hablando, estaba quedando en la casa de amigos en Jalapa y Aida me había comentado cuidando a sus sobrinos que están ahora en su casa que el hijo se había enojado o frustrado con una situación y él y su hermano menor estaban comentando pero él es así, siempre se tiene ocho años uh -huh. y siempre es así, él es así y ella con su sabiduría como característica, le comento, no es que así eres, es que has actuado así varias veces, pero esto no es tu naturaleza, tú puedes actuar de otra manera. Y para él era como, ¿no? estoy segura que esto es una lección para la vida, si le, si le llega, que sí, es cierto así he actuado varias veces pero no indica que eso así, ¿No? pero vemos ¿no? el poder ¿no? de los hábitos mentales, verbales, físicos, vemos el poder en la vida muy directa ¿No? y en la, con el poder anterior, el poder de la familiarización estamos trabajando. pero si miramos, ¿no? si pensamos bien cómo funciona el poder de la familiarización, ¿no? cómo se forman los hábitos es por repetir ciertas acciones ¿No? y en el, el tercer poder se se llama el poder de la semilla o el poder de semillas de virtud. Y hay dos presentaciones que son distintas de este poder. Lo uno, una, eh, enfatiza lo que estamos observando que son con nuestras acciones que nos formamos ¿No? lo vemos con calma, lo vemos con hábitos ¿No? nuestras acciones son muy eh, importantes y tienen un impacto crucial y la semilla a cual se refiere cuando lo entendemos como semillas de virtud, es que queremos, queremos estar viviendo formándonos de manera virtuosa, bondadosa y por lo tanto si estamos realmente tratando de prepararnos para la muerte y también si realmente estamos tratando de vivir bien, cuidar nuestras acciones es increíblemente importante. Nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Y son con, con actuar, actuar, actuar que nos vamos formando. cierta acción, cierta acción, cierta acción, ya es muy fácil y por las acciones que cometemos vamos cambiando, empezamos los cinco poderes con ímpetu, con tener muy claro en qué dirección queremos ir y tomar la determinación de ir y darnos este ímpetu, después nos damos cuenta que familiarizarnos con esto es muy importante y cuando ya estamos en movimiento con eso, ok, actuar, actuar, actuar, actuar, ¿No? creando semillas de virtud ¿No? y si contemplamos la como la base filosófica nos dice que todo es posible tomamos una decisión de convertirnos en Budas, ponemos en movimiento, cultivamos Bodhichitta, familiarizamos nuestra mente con esta actitud lo más que podamos y actuamos y ya vamos en esa dirección. Y si miramos bien lo que somos ahora, lo que todos aquí somos en ese momento es el resultado. De nos haber extendido en acciones, extendido, extendido. ¿Por qué? Porque fuimos antes monos. Literalmente. Y los monos se extendieron y se extendieron y extendieron y se extendieron y empezaron a actuar de cierta manera y formarse de cierta manera y finalmente, mira que somos. Esto es la prueba de que. Nuestra naturaleza es infinita. Usamos ciertas herramientas una y otra vez. Fuimos extendiendo la capacidad con acciones. Y así nos evolucionamos. Y este proceso no se ha acabado. Estamos continuamente evolucionando en este momento estamos tratando de evolucionar espiritualmente pero seguimos todos, cambiando todo el tiempo y las acciones que hacemos impactan la dirección en que evolucionamos y cuando pensamos en lo que estamos haciendo con esta vida con los cinco poderes estamos tratando de ser muy conscientes entre ahora y el momento de mi muerte ¿qué es la evolución que yo quiero llevar a cabo? ¿No? lo pensamos bien, lo tenemos claro, empezamos a familiarizarnos y después actuamos de esta manera y ya vamos en esta dirección. Y cuando tenemos esto claro, entonces buscamos todas las oportunidades que tenemos para crear virtud, crear virtud en cualquier forma. Y las semillas de virtud que vamos sembrando, sembrando, sembrando, sembrando, nos forman y vamos a ir cosechando el resultado de estar sembrando, sembrando, sembrando en esta vida en el momento de la muerte que es uno de los enfoques cruciales en este curso y después y de todos modos estamos actuando ¿No? si estamos viviendo de manera que nos prepara para la muerte entonces vigilamos que todas las acciones que hacemos nos evolucionamos ¿No? como queremos estar transformando, creciendo, acercándonos, evolucionando literalmente. ¿No? La, el fundador del linaje Kabyukampopa recibió eh, consejos personales, esenciales, de Sulama repa Y repa le comentó, incluso las virtudes más pequeñas acumulen. Incluso las negatividades más pequeñas evítalas. pero un toda una enseñanza en una línea y tampoco definitivamente así practicado, no menospreciamos las oportunidades pequeñas de estar creando virtud, virtud, virtud y con esta perspectiva también podemos estar un poquito relajadas en no juzgar una virtud tras, contra otra. Cualquier manera podemos estar creando virtud, lo hacemos sin calcular demasiado. Ah, pero hubiera podido o quizás sería mejor. No, que lo, es virtud, lo hacemos. ¿No? Y simplifica mucho la vida si tenemos ese acercamiento. Pequeñas lo hacemos, grandes las hacemos. Todo. ¿Okay? Es muy claro. ¿estamos usando el cuerpo para qué? para virtud la palabra, mente, virtud y esto es la práctica en la vida básicamente los consejos de Milarepa incluso las virtudes más pequeñas y las negatividades más pequeñas, ya, evítalos, No menospreciarlos. ¿no? Las ¿no? acciones no virtuosas pequeñas, que no importa esto, esto, papá? No, esto tampoco, Yo no quiero tener esto en mi biografía. ¿Ah? Y lo que estamos haciendo muy conscientemente con la práctica de los cinco poderes es que nos estamos dando cuenta. Estamos escribiendo nuestra biografía con cada acción, ¿No? literalmente, y justo. Llegamos básicamente a la mitad, es la tercera, el tercer poder y se me llegó cuando salí, se me llegó en mis correos eh, se me llegó una enseñanza en forma de PDF en, en un correo de una enseñanza de Puché sobre los cinco poderes <risa> y mucho, mucho es muy consistente pero Situ Rinpoche tiene una manera muy especial de explicar la idea de semilla y es específicamente en la presentación de cómo practicar semillas de virtud en el momento de la muerte que Situ Rinpoche tiene un acercamiento bastante particular que que es una elaboración de, de algo que vi en los textos pero sin explicar de qué se trata aquí es muy amplio y les quiero leerlo porque nadie puede explicar mejor que si noche, o que si noche, dice dice que salvo, que es la palabra tibetano eh, quiere decir semilla como la semilla de una flor. Este poder de la semilla también se describe como falta de miedo. Así que si nosotros sabemos cuál es nuestra semilla, si estamos seguros de cuál es nuestra esencia, nuestra semilla, no hay miedo. Porque sabemos que en esta u otra vida, en la vida previa o futura, la semilla es igual, es la continuación, no tenemos miedo a ir a dormir anoche porque sabemos que mañana vamos a despertar, nos vamos a parar. Del mismo modo cuando el doctor nos dice, bueno lamento pero vas a morir, entonces sabemos que es hora de ir a dormir, pero sabemos que mañana vamos a despertar y bonito, porque sabemos que hicimos lo mejor que podamos. Hoy, la semilla, el poder de semilla nos dice que la esencia básica de todos nosotros no tiene límites, no se puede contaminar por nada ni impactar por nada, no lo puedes perder nunca, no importa qué te pasa, aun si mil bombas atómicas se te cayeran encima, tu esencia absoluta no se explotaría. Tú puedes quedarte enterrado detrás de dos mil eh, pies de tierra, pero tu esencia última nunca sería atrapada. O, <risa> esto es puro por ejemplo. o te podrían enviar al sol en, a la velocidad de luz y tú. Esencia absoluta no se perdería. Tu esencia última no tiene límites de, de algún tipo. Por lo tanto, en términos absolutos, nadie fallece, nadie está nacido. En términos absolutos, todo es todo, es todo tal como es todo el tiempo. Por lo tanto, conocer tu propia semilla te permite superar el miedo básico de todo y en este caso, el miedo de la muerte. Su vocabulario, su manera de hablar es un poquito distinta pero básicamente está hablando de la misma cosa aquí no hay nada que esté limitado no hay nada que se puede perder no hay nada que indica que así tienes que ser y no de otra manera y saber esto nos puede quitar miedo de lo que me va a pasar a mí y como lo dijo especialmente si podemos irnos a dormir sabiendo que hicimos lo mejor que podamos entonces podemos dormir bien sabiendo que vamos a despertar bien porque hicimos lo mejor que podamos, lo hicimos un bien hecho estos eran los consejos ¿estuvieron este año? uno de los años repoche nos dio muchísimo, muchísimo trabajo para el año Repoche da estas transmisiones de siete años de Mahamudra en lo cual el compromiso es dos horas de meditación al día y da enseñanzas y guía las meditaciones ¿No? todos juntos hacemos todas las prácticas y al fin de, de nuestro tiempo juntos con él en la India reparten un calendario del año esta semana está la meditación, esta semana está te pasan un DVD con todas las enseñanzas, con las prácticas guiadas por si acaso te olvidaste o no te hace muy claro lo repasas y sigues todo ese trabajo muy felizmente nos dio todos esos años y al fin del año dijo yo solo les pido una vez que hagan lo mejor que puedan pero no que tratan de hacer lo mejor que puedan sino que hagan lo mejor que puedan y esto es básicamente estamos haciendo lo mejor que podemos pero realmente no tratando sino siendo conscientes que tenemos esta oportunidad de evolucionarnos, ¿no? de tener una fase de nuestra evolución de mono, ahora humano y después de Buda, literalmente. ¿no? Tenemos esta capacidad. ¿Cómo lo hacemos? Nos extendemos un poquito, decidiendo en qué dirección, tomando una decisión, teniendo el ímpetu, determinación familiarizándonos y acciones, acciones, acciones ¿No? después tenemos el poder de reprochar el ego después aspiraciones, aspiramos un poquito más aspiramos un poquito más ¿No? y esto es básicamente cómo nos convertimos en humanos como raza ¿No? y es básicamente cómo nos vamos convirtiendo en pero lo hacemos en el contexto de esta vida ya no esperando siglos y siglos y milenios y eones, sino tenemos ahora todo lo que necesitamos no es tan complicado simplemente lo tenemos que hacer las instrucciones específicas cómo practicar esta, este poder en el momento de la muerte, eh, se, se refiere a las semillas de virtud que se puede generar específicamente entregando las cosas. ¿No? Y los tibetanos a lo mejor ya lo sabían siempre toman una porción de los bienes de la persona si la persona no dejó un testamento toman los bienes de la persona y lo usan para acumular mérito. ¿Mm? Con estos consejos la idea es de asegurarnos que las cosas que nos pueden complicar el momento de la muerte tenemos ya entregadas que no llegamos al momento de la muerte con cosas, de, objetos del apego. Y por lo tanto hay instrucciones de prepararse, pensar en ¿no? estar seguros que cuando este momento llega vamos a poder ir pensando que estoy usando todo esto para crear más mérito estoy ofreciendo todo esto a otros y por lo tanto pensar bien ¿no? cómo vamos a dejar las cosas si es parte de la preparación para la muerte uno de los consejos es un consejo que hay en los libros de los Kadam eh, Geshes es de dividir las cosas en tres partes, uno para los seres, uno para la triple joya y otro para funerales, impuestos y cosas, preparaciones, de tener este acercamiento que lo estoy ofreciendo ¿no? a los seres, a, los, a la triple joya ¿no? y apartando un poquito, son consejos muy prácticos obviamente lo vamos a ir adaptando de acuerdo con nuestra situación pero un consejo que hay que es interesante es de asegurarnos que no estamos entregando cosas de una manera que vamos a eh, crear peleas y la idea es de poder morir pensando que ya estas cosas no son mías, ya les ofrezco a otros y que va a ser causa, causa de beneficio. Creo que eh, también un porqué es porque hay mucho peligro para nosotros en el momento de la muerte, de estar agarrando a cosas cosas y personas también yo creo que podemos extender esta estos consejos esta, esta práctica un poquito y pensar en donar órganos en el tiempo del Buda esto no era una opción pero si podemos, si cuando llega el momento de nuestra muerte y ya vemos que estamos falleciendo, si podemos pensar, ok, yo dejo por atrás este cuerpo para otro usar, para otra persona tener córneas, córneas, ¿no? Otra persona poder ver, otra persona tener río, otra persona tener lo que necesita. entonces esto nos realmente ofrece condiciones para que morimos con Bodhichitta y esto es el propósito no, si no era obvio antes debe de ser muy claro ya Pau Mahayana es preparación para morir con Bodhichitta y si podemos en el, este último instante pensar ok ya este cuerpo no es mío que otra persona tenga visión, tenga vida, tenga años si podemos morir con esta actitud ya, ya, no necesitamos más una vez eh, un estudiante de nosotros Rinpoche ella tenía como 80 años y ella quiso donar sus órganos y tenía la preocupación que no se debe de tocar el cuerpo cierto tiempo para terminar la meditación, pero ella quería, tenía muchas ¿no? ganas de donar sus órganos y como era. ¿No? Y Rinpoche de luego estaba comentando que ella, él le comentó que no se preocupe que ella ponga que va a donar órganos y todo va a ser bien no, y él dijo que ah, a lo mejor 80 años ah, sus órganos quizás no estoy seguro que los van a aceptar, pero ella no ir pensando que está donando sus órganos, número uno, mejormente. Así que yo le dije que esto, esto son los beneficios, aun si no es cierto, poder pensar, ok, lo entrego tenga que tenga para la mente que está creciendo, es una protección increíble y si en realidad pueden rescatar algo de nuestro cuerpo y podemos realmente hacer un regalo ¿no? que vemos cuán valoroso es para otra persona Esto sí es muy buena es manera muy, muy de, de irnos ofreciendo vida a otros. También extendiendo este poder un poquito, la idea es de llegar al momento de la muerte como repleta de virtud y realmente dejando por atrás lo que ya nos va a servir en este momento, teniendo ya claro. Por lo tanto si la muerte es gradual y uno puede ir dando no dejando solo el testamento sino entregando, regalando las cosas que uno ya no necesita, mejor, soltar, soltar. Otra, las cosas que nos pueden complicar este último momento de la muerte son cualquier apego tenemos, pero también es el cargo negativo que hemos creado. Por esto, este retiro, un retiro de purificación de Barzapa en tres meses una vez antes de terminar esta vida, es un regalo increíble para uno mismo, una protección increíble cantidad de cosas que estamos dejando por atrás ¿no? es, una, es una preparación muy importante y en un sentido podemos ver lo que estamos haciendo estamos preparando para lo que eventualmente tarde o temprano nos va a pasar, estamos dejando por otras cosas que realmente no queremos estar cargando cuando nos vamos, ¿No? pero a la misma vez ¿no? la, este poder de ese de días de virtud de ir armándonos con lo que si realmente nos va a servir en este momento y en términos de este proceso de entregar las cosas no tenemos este verso y esta parte de la práctica de generosidad que vamos a estar separados de todas nuestras posesiones, eventualmente. O sea, que se nos rompe, se nos lo perdemos ellos se deshacen, o nosotros nos deshacemos, en otras palabras fallecemos, o las regalamos. No hay ningún beneficio para nosotros de separarnos perdiendo las cosas o que las cosas se van rompiendo, no hay beneficio para nosotros si son nosotros, pero nosotros nos tenemos que ir, pero sí, hay mucho beneficio para nosotros regalando, regalando, regalando, y si miramos las cosas que tenemos y ya tenemos identificado el mejor uso de todo lo que poseemos, ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo, y esta actitud de estar ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo no solo el acto de deshacernos, no solo estar acumulando mérito positivo, sino esta actitud de que ¿no? yo no estoy tratando de guardar todo para mí, ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo. Es precisamente esta actitud que queremos tener, cultivar para que sea activo en, nuestra, en nuestro momento de amor